hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel Este basto por susurros las investí. Hoy os traigo un haul de compritas variadas Porque lo de Aliexpress está llegando con cuenta gota, Pero con cuenta gota ¿eh? Y entonces pues hice uno y, y me faltaban cosas por llegar Que me llegaron al día siguiente Lo aducía ese vídeo Pero después me han vuelto a llegar cosas Hoy me ha llegado otra cosita Y entonces todo son compras de AliExpress De bazares y de una tienda china Que han abierto aquí Que bueno, no está mal Pero no deja de ser una tienda chinita Y no es un bazare ¿eh? eh, Tiene una franquicia Algo así como el Tiger o Sí, parecido al Tiger Y nada, que quería enseñaros Lo que me ha llegado del de AliExpress Me llegaron, me han llegado o con la de hoy, seis cositas. Mira, lo primero que me llegó, que lo enseñé el otro día en el directo, pero para que no haya estado o no lo haya visto, porque dura una, una hora y media, y es verdad que en el directo, como se interactúa y tal, pues los tiempos no son los mismos que en un vídeo convencional o al uso. Entonces, pues quería enseñaros, me llegó este, este molde para resina que trae los botecitos, tres pequeños, mediano y grandes, tipo Chanel. Y yo os he subido fotos al Instagram por si queréis pasaros, pero hice el mediano y lo hice con sobras que me quedaron de hacer resina. Veis, hice este con esto: no es resina, es porcelanato, creo que le llaman o algo así. Veis, mira, el me quedó un poquillo blando, el pero vamos, que vale, ¿eh? que no se pega ni está pegajoso ni nada. Este sería este, veis que este y después con ya con resina resina que el otro día hicimos y me sobró hice este otro que yo lo he decorado o lo he adornado así y es igual el mediano va así ¿eh? esto cuando se hace se hace boca abajo vale bueno ahora lleva el adornito y tal pues me salieron estos dos creo uno lleva corazón y el otro lleva purpurina dorada y están hechos este concretamente es el mediano pero hay más grande y más pequeñito este después me llegó también que estaba loco porque me llegara yo me creí que había pedido un saco de verdad y al final me había pedido esto que es como como un azucarero que también lo enseñé en el directo incluso le dimos una capa de hice resina que de ahí fue de donde me sobró esta que pasé esta le eché la purpurina dorada ¿Veis? Pero yo estábamos haciendo esta. Y hoy pues ya está hecho. ¿Veis? Es como un joyerito, un azucarero, bueno, no sé, para guardar joyitas, ¿vale? Y esto sería así. Se llena por aquí y este así. Se llena por aquí. O sea que todo esto va macizo de resina. Se lleva un, un montón de resina. Después lo que tenía yo que decir es que esto, al echarle la resina, lleva tantísima resina, pues que se... Esto sí aguanta, porque esto es un encofrado y está bien, pero este como que se descuadra un poco. Y bueno, después a la hora de que esto realmente... Uy, que se le pegan a esto los pelillos y mi nana, que estamos en verano y no para de soltar pelillos. Mi nana y yo, ¿veis? Y esto va así. ¿Cómo salió este? Os lo voy a enseñar. Quedó así, ¿veis? Y yo el otro día pues lo metí aquí, porque dije, bueno, no voy a meter porque no cogía, ¿eh? ¿veis? Jesús, Jesús, exacto. Esto es, veis que esto es macizo, macizo. Esto no. Aquí pues coge los chicos, los grandes. Yo qué sé. ¿Ves? Pero después esto se deforma un poco y entonces yo cogí y lo hice. Bueno, esto es que es más largo que esto ¿Ves? y quedaría así. No, no entra así, clac. Y yo lo puse así, dije yo, bueno, a ver si, cuando estaba todavía un poquito tierna, dije, bueno, a ver si, y tan poquito tierna, o sea, mirad, por aquí le pegué un pellizquillo, pero bueno, eso no pasa nada. Y bueno, así fue como me quedó. Es verdad que por aquí se le ven como un poquito de burbuja, pero ya me diréis vosotros cómo le vaya a pasar por aquí una antorcha. Es que no se puede, o sea, que hay que tener mucha paciencia y quedaría así, ¿eh? Yo lo he hecho en tres tonos de azul, azul más intenso, más clarito y más clarito todavía Bueno, a mí me gusta cómo ha quedado la verdad, pero es verdad, ya os digo, que no cierra a presión, ni mucho menos, ¿eh? queda así Y con lo que me sobró de esta resina, aunque parezca mentira echándole los pigmentos, parece hasta verde, parece hasta otro tono, pero es el mismo, ¿eh? Quedó así. Bueno, pues este es este. Después me llevé un desengaño porque pedí un troquel para hacer un topper. Y me llevo esto. Que mira esto es una perchita chiquitita, mira Más chico que una perchita, vamos. Esto no lo pidáis porque esto es un engañabobo La verdad es que son caros, ¿eh? Yo lo vi barato, claro, barato, pero mira es que chiquitito, es. ¿eh? Y pedí este que valía un poquito más caro y este ya es más normal. Este que lleva aquí en medio un corazón. Lo tengo que troquelar Y y es más normalito, bueno pues este y por último ese mismo día me llegaron cinco, bueno un sobrecito con cinco cucuruchitos, esmaltado con un brillantito, son muy monos, mira y vienen cinco y son muy muy monos la verdad es que sí, son muy graciosos y hoy que ya yo digo yo, bueno pues ya mira llega un momento que ya digo mira que, que venga, yo ya no espero ni a la cartera ni nada, ya me iba y ha llamado a la puerta y era ella y no se lo ha metido que lo tenía ahora mismo aquí y eran tan aquí están ¿ves? son 20 y son unos charms de besitos son muy monos traen 20 no eran caros mira qué mono un rojo muy muy subido y traen 20 me parece que son muy monos muy bonito, a mí me ha gustado, la verdad. Bueno, pues esto es todo lo que hasta ahora, de todo lo que me queda por llegar, me ha llegado de Aliexpress. Y luego enseñaros, bueno, que pasé por una tienda el otro día, que hay aquí, que cuando empezaron a abrirla nos pensábamos que iba a ser Teddy, y de eso ni hablar. Es esta tienda. Esta, mi nicho. De Japán. No son chinos, son japoneses. Y aquí, mirad lo que compré. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un... Un aparatito que vibra y da masaje en el contorno en, para el contorno de los ojos Se, se carga con con un puerto, ala, ya me estropea la uña Con un puerto USB Que ya está cargado, lo cargué ayer Mira ya me da un pico en la uña ¿Veis? Se aprieta aquí Tiene dos velocidades, esa y esta Que para y sigue Ah, ayer lo probé yo y a mí me ha gustado Y es para el contorno de los ojos Y costaba 12 12 euros Vale, viene con su cargador y todo el cargador que lo tengo enchufado Para llevártelo de viaje, para darte el masaje Este, ¿Ves? Creo que este, pero no tengo varios, sí Este, ¿ves? Este es de ahí y en esta tienda por 3 euros, encontré esta bolsita, la había más cara, la había hasta de 6 euros. Pero a mí esta me pareció bien, mira el ancho que tiene. Y costaba 3 euros y dije, bueno, pues me voy a llevar una para guardar troqueladoras. Yo es que, por ejemplo, las troqueladoras de flores las tengo en un bolso. Las troqueladoras de círculo la tengo de mayor a menor, pero todas juntas en una bolsa. ¿vale? Y, y compré esto que me pareció mona. Después vi estos charms que en verdad son huellas de oso porque son tres ositos los que lleva aquí pero bueno a mí me gusta también como huella de perro y cualquier huella es bonita la verdad ¿Veis? lleva tres ositos y sus correspondientes huellas costaban tres euros y, y me las traje y me encontré este guasi que es de perrito yucán yo perro y también y valía un euro que no lo puedo abrir Uy, mira otro, otro trozo de uña Esmalte Durmiendo, mirando Y lleva también mensajito que pone Yeah, yo can ¿Veis? Y me parecía mono Y dije, bueno, me lo voy a llevar por un euro Pues este tienen como el tiger Todo lo que quiera Pero es más carillo que el tiger La verdad ¿Veis? Y me traje este Que es muy mono Y fue en esta tienda Después pasé por los, por los bazares y mirad, me compré esta caja, me costó 3,95 y es así, la cogí en rosa y pues me la llevo. ¿Por qué? Pues porque para meter las cosas grandotas, había unas que eran doble, eran por aquí y por aquí, pero no me terminan de llenar porque como le metas algo que coja por aquí, se te cuela, se te mezclan y entonces cogí esta tampoco que sea ninguna gran caja eh mira el cierre que bueno tampoco vale muy cara y después a ver encontré esta que son para cosas más chiquititas perdón por el ruido ¿eh? que son para cosas más chiquititas vienen plastificadas el cierre va así hace clic clac ¿ve? y trae pues pff, un montón pues trae 12 13 14 15 15 departamentos Incluso, bueno, yo aquí la purpurina no la guardo porque... La purpurina. La lentejuela porque normalmente me ocultan más. Pero bueno, están bien. Y me parecieron buenas. Y a ah, lo que voy. Encontré esta agujita. Para hacer los agujones. Viene grande, mediana y pequeña. Y cogí, no sé si una o dos. Pues puede que cogiera una. Cogí estos plateados de imperdible. Y yo creo que estas cosas ya están. Es que mm, eh, las tenían dorados pero en plateado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo voy a coger en plateado. Cogí estas dos. Y después, mira encontré estos charms, que son caracolas. Vienen dos, cinco. ¿Veis? Y me parecieron bonitas. Son en color plata. Dos, tres, cuatro y cinco. Sí, traen cinco. Esta otra. Que también me parecieron graciosas. Esta traen una menos cuatro. Mira encontré. Estas tortuguitas emplateadas, pero mira qué chiquitillas son. Son súper chicas y vienen un montón. Aquí, por lo menos, pues estimo yo que alrededor de 20. Y son muy monas. Las cogí estrellitas de mar. Sin matar a nadie. ¿Veis? En color plata. En dorada no había nada. ¿eh? Ah, mira, Volví a cogí también unos dorados. Que no me acordaba. Cogí esta perla solamente trae una y es súper gordota no no trae más y la quiero porque en el molde de silicona que os enseñé la otra vez a ver si lo encuentro se lo tengo todo liado aquí porque estoy haciendo paquete este, esta la concha esta estaba ahí aquí pegada veis la va a ir aquí pegada ya tengo las patitas también apartadas por aquí para ponerle sus patitas, ¿veis? Que son cuentecitas, ¿eh? Mirad. Y entonces esta le pego una aquí detrás y dos aquí delante. Tengo las tres para pegársela y la bola esta que irá aquí. Así, pegada. Que me pareció, porque yo tan grandota no tengo. Y aquí como no hay teddy, las que vosotros habéis comprado, esas tan bonitas, celeste pues yo hasta que no vaya a la península no la puedo ver pero encontré de la marca Art accesorios, mirad estos tulipanes que son en añil y un amarillito muy pastel ¿Veis? traen 10 unidades y me parecen súper chulas cogí, de esas cogí una después encontré estas rosas que llevan el centro celeste un celeste también bebé que me gustaron, vale, voy a abrirla el tacto es súper bueno. ¿Veis? Mira qué chula. Son súper bonitas. Y el tacto es súper. Mmm, muy bueno. Encontré. ¿Cómo se llama esto? Corona. Coronita con un corazón en el centro. Encontré. Mira qué gracioso estos corazoncitos en rosa que también tienen todos de la misma marca mirad qué mono esto lo voy a quitar que esto no pague. son chulísimos mirad qué mono los corazones y además tienen un tacto súper súper súper suave en de estos de los corazones también cogí otro mira encontré que esta ya tenía coronitas de esta pero de este tono no y entonces pues la encontré transparente y dije, bueno, pues mira. Traen dos. Y son así. ¿Ves? Transparentes no tenía. Y, y la verdad es que nada más que, que yo viera nada más que quedaba un paquete. Y cogí estas dos. Son coronitas. Así como facetadas y quedan muy chulas. Mira, encontré... Que no me lo creía, ositos de la marca Igual Art de accesorios Art Accesorios y vienen dos. Y se parecen, no tiene nada que envidiarle a las de J.E. Y, y es súper chulo. Este tiene hasta aquí hasta pan de oro. Mm, mira qué chulo. Y mira, ahí está el agujero. ¿Ves? Se atraviesan por ahí. son muy chulos me gusta y además son como tornasolados eh, qué más mira encontré otro rosito de la marca art esto que pone mi veis y son rositas con el lacito en teoría son celestes pero este está desteñido que este pero bueno, eso se puede pintar pero mira y cogí estos que son muy graciosos, la verdad mm, son más bonitos de esto, eh porque estos son muy planitos parecen galletas ¿qué más? mira, encontré de la marca estas piruletas que están en color mira, aquí viene un trozo de plástico añil y amarillo o vainilla mira, qué mona de momento estas y son muy chulas y traen 10 y son muy monas a mí este color me gusta mucho color añil lavanda no lavanda no es más, más azul la banda es más lila pero es muy bonita eh, y compré también estas que son iguales que estas pero en rosa y celeste y traen 10 también y de la misma marca de la marca R. Y de estas, como yo mmm, creo que a quien se la voy a mandar no las tiene, pues cogí otro. Porque si no lo hubiera enseñado en un hall de copa. Entonces cogí otra. Y por último, que esto sí, esto ya te, lo tenéis. Yo me creía que no. Pero sí son estos corazoncitos. ¿Veis? Con el centro en rojo. Yo tengo con el centro en rosa pero con bueno, el centro rojo no estoy segura si los tengo pues será para para un envío también porque para que quiero tanto además si la encuentro aquí siempre puedo ir y comprar y no tengo que tener aquí un almacén que es lo que pasa al final entonces como ya estoy un poco harta de guardar pues digo bueno si no lo si lo tengo yo pues para regalarlo y, y yo creo que nada más que yo sepa. Sí, que yo sepa. Nada más. Esto va al reciclaje del plástico y lo otro del papel. Eh, últimamente estoy reciclando hasta las bolsitas estas que las procuro abrir bien. No como ahora la he abierto. Y, y lo que hago es, es reciclarla. ¿Cómo? Pues la meto, por ejemplo. Esto es una bolsa que tienen por aquí pero yo voy a hacer ¿ves? esto es para enviarlo que este es, también lo he hecho yo esto está pintado a mano alzada con resi eh, con pigmento y diluido en resina uv se pinta a mano alzada y después se mete debajo de la luz para que se vaya secando y así quedó aparte le he puesto piedrecitas ¿vale? pero no o esta vez me he contenido y creo que de momento de momento ya está eh, estoy esperando que me lleguen más cosillas de la Lespre, pero yo creo que yo qué sé porque correo te dice que ya está en la puerta y, y aquí no aparece la cartera bueno hoy me ha parecido a traerme los labios y antes de ayer antes de ayer creo que fue sí antes de ayer antes de ayer no el otro a traerme los heladitos y lo, y lo que habéis visto os iba a enseñar pero es que ya lo tengo envuelto y listo para enviar que con este que ya lo habréis visto de antes esto es un molde de silicona que vale para hacer un espejito de cortesía y va tal casi aquí bueno lo está colgado en instagram eh por si queréis a verlo es arroba susurro del papel igual entonces eh, aquí lleva un espejito que es eh, normal y otro de, de aumento veis los tengo aquí ya vienen cortado y tal veis entonces esto se pone así lleva dos piececitas que se me acaban de caer que van pegadas aquí, aquí está mira, esta piececita que va pegada aquí, ¿veis? Esto se mete aquí y por el otro lado lleva otro, solamente, ojo, nada más que se pega la parte de abajo, ¿eh? Porque esto tiene que tener juego para abrirse y cerrarse. Tengo que decir mmm, que en el otro, no le, aquí está la otra pieza que iría aquí, ¿veis? Así a ver si me sale ahí y esto va abierto y cerrado ¿veis? tengo que decir mmm, que abajo no pasa nada que le puedes poner el espejo y aquí tiene sitio para pegarle aquí arriba un imáncito si queréis pero aquí casi no queda espacio una vez que le pongáis el espejo entonces yo al otro no le he puesto imán eh, su dueña si quiere que se lo ponga porque los imanes que yo tengo son gordos yo he procurado dejarle aquí el huequecito más o sea pegarlo más para abajo lo que podía el espejito para dejarle aquí un margen y que se le ponga el, el lo diré el imán, pero el imán tiene que ser de canto y de canto tan chiquitito yo no sé es que yo no tengo imanes tan chicos para que esto hiciera clac y se quedara cerradito porque si no no sé en el bolso yo creo que se puede abrir pero es que no. Yo no tengo imanes tan pequeñines, tan pequeñines. Para ponerle para ponerle ahí. Ni de canto siquiera, ¿eh? Ni de, no, ni de canto siquiera. No sé cómo. ¿Veis? hacen unas castañuelas. También se puede usar de polvera. Le ponéis aquí unos polvitos. Y aquí. ¡ay! Bueno. Y aquí le ponéis el espejito, uno solo. Y ya está. Este le eché purpurina. ¿Veis? Pero eso, que. Que no sé yo. De qué manera. Vamos a ver. Que cojan en este canto. Y una vez que le ponga el espejo, y aquí igual. Que cojan en este canto. si se, Aquí se puede poner aquí pegado. Pero aquí no. Porque aquí no tiene hueco. Entonces. Y me da miedo metérselo cuando se esté haciendo la resina. Porque se puede colar para adentro. Y ya entonces ya así que no pega bueno pues esto esta sería la polvera os he enseñado el azucarero o el joyerito las botellitas de Chanel tipo Chanel y os he enseñado la mi esto esto es que me gusta un montón incluso para para jabón me gusta un montón lo tengo que pegar terminarlo de pegar y embalarlo y después, mira, eh, no lo he subido todavía a Instagram. Hice esto, que vosotros me diréis esto, que estos son cabezas para llaves Aquí se pone la llave, ¿vale? Esto ya está hecho. Esto es una una concha, una vieira, una almeja, una ostra. ¿Qué es lo que lleva la perla, hija? La ostra, ¿no? Uf. Pues se pega aquí, aquí, con resina posi por ahí saldría la llave y lo bueno ya os lo enseñé en el otro hall de compra vienen las dos juntas las grandes y las pequeñas veis y vale pues para colgarse en el llavero ya lleva el, el agujerito hecho ¿ves? se pega aquí y para abrir la llave tenéis que tener cuidado a la hora de pegar la llave porque muchas veces a la hora de meter la llave en, el, en la cerradura cuenta también el cuello ¿eh? Entonces tenéis que sacarlo lo máximo posible. Y si os queda hueco por aquí, rellenarlo con resina UV y le dais. Porque si no, no va a entrar bien la llave que a mí me ha pasado. Lo digo por experiencia. Bueno, hice esta. Hice la huella de perro. Que os la dejaré en, allí en, en, en Instagram. Y e hice esta que es la cabeza del osito. No pude hacerla de más colores porque no tengo más colores, ¿sabes? Entonces, como no tengo más colores, pues lo hice de los colores que tenía. ¿Veis? Y esto está hecho con pigmento, sin diluir nada. Simplemente en el, en el molde lo pinté con los pigmentos. El caballito de más, sí. El caballito de más no está pintado en el molde. Está pintado ya una vez endurecida la resina de popsy. Eh, con la resina UV pues hice una mezcla que no se seca si no le da la luz ultravioleta o no la ponía al sol y, y entonces fui pintando y conforme iba pintando metía debajo de la lámpara y así vale y nada más es que esta probablemente estas dos van a ir voy a ponerle por aquí eh, cinta de doble cara y estas dos van aquí también bye y es para hacer un regalo pues nada más ya está ya no he comprado nada más Suscríbete. espero que os hayan gustado la compra y mi obra de arte y, y nada nos vemos si dios quiere en, el, en otro próximo vídeo que espero que, que sea pronto hasta la vista cuidaros y chao